La reforma del sector renovable ha desmantelado al sector fotovoltaico español. Las 62.000 familias que fueron animadas por el Estado a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica son ahora, una vez que han logrado madurar esta tecnología, pasto de especuladores que pretenden quedarse con estas instalaciones a precio de saldo, dado que el pequeño productor no puede asumir las cuotas de crédito bancario una vez que el Estado incumple sus compromisos de pago. Al cambiar drásticamente la estructura de amortización, el 100% de las familias productoras ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios, lo que ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando además tipos de interés más altos a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales. El 15% de los productores tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les aportaron la financiación. Recordemos que el propio ministerio impulsó este tipo de operaciones y recomendaba financiar el 80% de la inversión. El 79% de los productores debieron aportar garantías personales frente a la banca, sus propios hogares familiares en la gran mayoría de los casos. El 23% de los productores que financiaron soporta además un derivado financiero que les impide lograr algún alivio con la caída del Euribor durante los últimos años. Esta dramática realidad tiene muchos nombres, engaño, estafa, atropello. Para el profesor Ramón Tamamés ha quedado en cuestión la vigencia de nuestro propio Estado de Derecho y la verdad es que con todo lo que está sucediendo en el sector renovable español, la seguridad jurídica en nuestro país está absolutamente en entredicho. Tal y como han expresado destacadísimas autoridades en la materia en el libro Riesgo regulatorio en las energías renovables, promovido por Ampier y publicado por Aranzadi.